Y Anderea, y eh, las dos intervenciones que iba que pensaba que íbamos a tener más o menos las iba a empezar de una forma similar. Sí que es verdad que igual dentro de tanto bueno, de la estrategia, ¿no? Que sí que se hace una. Eh, bueno, en el plan de, de internacionalización también a, a la parte de cooperación, por empezar con la parte positiva. Eh, a pesar de los incumplimientos reiterados que no solo nuestro grupo, pero también el nuestro. A, ha denunciado en materia de cooperación, sí que bueno, pues dest destacaría ese consenso en la sociedad vasca y en el arco parlamentario vasco, y luego más allá de ahí, eh, lo primero sí que sería una diferencia de filosofía probablemente con a la hora de funcionar eh, con este tipo de planes y con, con cómo está estructurada la política de acción exterior en, en el gobierno vasco. En su intervención también ha hecho mención al plan de internacionalización que está presentado, pero bueno, todavía no se ha hecho la comparecencia en este en este Parlamento, que es un documento mucho más extenso, aunque estos que estos dos que se han presentado en el día de hoy, bueno, y la la reflexión en nuestro caso va en la línea de eh, que los dos, tanto la estrategia como el plan de acción exterior eh, asume la, el plan de internacionalización como, como el, el eje central de de desarrollo y para nosotros y para nosotras es sería más o menos al revés que la dirección política de la acción exterior y también de la acción comercial del gobierno vasco debería estar en el área más política que es la Secretaría de acción exterior en este caso o lo que o lo que tocas en cada momento y que el documento que vertebrase el resto de los documentos de internacionalización y de política exterior de euskadi fuera fuera el plan de acción exterior que, que en este caso es, es al revés eh, Bi mila eta sortxeko krisiari irten bidea jartxeko eh, internazionalizazioaren aldeko apustua zen, eh, hori argi garbi dago, irten bidea hau esen zalantzan jarri, eta zalantzan jartzen, gobernuak bere egin zuen momentu horretan, eta bere egiten du momentu honetan, eta Eusko Jolaritzaren dokumentuetan, eta kanpo Arremanetarako hilduetan, zentzu honetan dioztela ikusi dezakegu, baina... Baitare, Bachuetan, Mantra, Berribat, Besala. Lo dijo el Endacari en la presentación de la estrategia, ¿no? La internacionalización es un bien común que nos beneficia y nos necesita. Es una forma de decir, ¿no? En, tal y como se suele hablar ahora, eh, de hacer las cosas como, como indiscutibles, ¿no? Y yo creo que el problema ya no es la internacionalización, sino qué modelo, qué apoyamos, qué dejamos de apoyar, qué hacemos y qué parece que hacemos. Eh, porque si es verdad que el documento de la estrategia y el plan de acción exterior tiene, una, tiene un lenguaje eh, y una filosofía que, que bueno puede resultar eh, eh, agradable y también en línea con lo que se está debatiendo a nivel internacional, de, en la, hablando de la agenda 2030, del desarrollo humano sostenible, pero sí que es verdad que rascando en las acciones que se tienen, en, eh, las acciones que se llevan a cabo, a nosotros y a nosotras nos parece que principalmente es, una, es un plan de internacionalización que está hecho para con y desde hacia la lógica de, de la empresa, de ampliar, incluso en el lenguaje, cuando habla de, de, de cómo se exploran los mercados, incluso habla de términos como cartera de contactos, que son eh, términos eh, mercantilistas, y que yo, que por ejemplo he sido comercial, eh, los utilizábamos y estamos hablando de una política de acción exterior, que yo creo que incluso con el lenguaje podríamos hasta acertar más. Eh, porque... Decía ¿no? que filosóficamente se habla de desarrollo humano, desarrollo humano eh, eh, sostenible, pero eh, cuando hablamos de la internacionalización eh, y de las herramientas que utilizamos, eh, esto choca literalmente con el modelo de comercio internacional que estamos eh, insertas como país, pero en el que tampoco se propone... Evidentemente Euskadi no lo iba a conseguir sola Pero tampoco se propone un cambio de las mismas Por tanto nos metemos en la lógica de la competencia Cuando estamos hablando del desarrollo humano sostenible Y yo creo que no son No son compatibles, ¿no? Y lo mismo con la Unión Europea La Unión Europea, más allá de Evidentemente elementos positivos Que los tiene, de momento No deja de ser ese, ese club comercial Que tiene una acción exterior Que está sometida a la lógica Anglosajona, que está muy lejos de tener una política propia de seguridad, de paz y de desarrollo. Yo creo que si, evidentemente, de una manera humilde, lo vuelvo a repetir, no hacemos propuestas alternativas a las mismas, estamos insertas en esa en esa lógica y no vamos a no vamos a avanzar. Habla también, se habla en los documentos de, la, de las nuevas formas de gobernanza, que yo creo que eh, aunque sí que lo menciona al principio cuando habla de los de los tratados de libre eh, comercio, yo creo que no podemos hablar en abstracto de ellos, eh, tanto nuestro grupo como otros grupos en esta Cámara, en esta legislatura y en otras supongo que también se ha cuestionado los tratados de libre comercio. Yo al principio de legislatura eh, también eh, cuestionamos al Gobierno eh, sobre este tema y no cuestiona esa lógica de los tratados de libre comercio. Por tanto, si queremos una nueva gobernanza más democrática en la que podamos participar es totalmente incompatible con estos tratados de, de libre comercio que lo que están haciendo es sustituir el derecho internacional público directamente por el derecho internacional privado. Por lo tanto, eso nos parece, nos parece cuestionable. Eh, con la Agenda 2030 nos pasa un poco, eh, un poco lo mismo. Eh, sí que es verdad que el Gobierno parece que se lo toma en serio a nivel filosófico, incluso eh, hasta en, en Navidad recibimos todos y todas la felicitación del Dendakari hablando de la Agenda 2030. Yo creo que, además, eh, y eso lo digo totalmente en serio, que a nivel filosófico me parece me parece muy correcto y que es una línea adecuada para, para el Gobierno, pero sí que cuando lo pasamos a la práctica, que no conocemos el, el, plan de la agenda, el plan de la Agenda 2030 de Euskadi aún, Luego le haré un par de preguntas eh, relativas a eso, pero sí que, eh, bueno, contrastando con la realidad nos parece, eh, bueno, todavía cuestionable. Veremos cuándo se, se, se presente, ¿no? Porque si hablamos de Agenda 2030 tenemos que hablar de indicadores de, de medición de los objetivos que, que tiene esa agenda y como el interpelo y como la comparecencia es suya, yo me voy a referir más a qué indicadores se están estudiando, se pueden estudiar para la política de acción exterior y la política de internacionalización eh, la agenda 2030 apela también a la cooperación internacional eh, y yo creo que eh, tenemos un problema con eso en, en Euskadi, ¿no? por esa incoherencia que por nuestra parte hemos denunciado muchas veces entre la propia política de internacionalización y la política de, de cooperación eh, por poner un ejemplo, eh, le formulé una pregunta a la consejera de Desarrollo Económico, Arancha Tapia, sobre una misión comercial que realizó, eh, que realizaron las cámaras vascas apoyadas por el gobierno vasco. Eh, le pregunté sobre si había una partida concreta para ese viaje y la respuesta fue que no. La respuesta fue que es una subvención nominativa que se le da a las cámaras de comercio para este tipo de, para este tipo de acciones y que, no, y que no hay una partida en concreto. A mí, más allá de la justificación económica, que no tengo ninguna duda acerca de la, acerca de la misma, me parece que si estamos introduciendo unos vectores políticos eh, de marcar línea política en torno al desarrollo más sostenible, la Agenda 2030, etc., eh, ¿qué, ...qué garantía de trazabilidad de los mismos hay en este tipo de misiones comerciales... ...que están financiadas con dinero público, que los realizan además en nuestro nombre... ...porque no, no puedo comprobar ese dato en este momento, porque no me ha dado tiempo... ...pero creo que hubo presencia también de un viceconsejero del, del Gobierno... ...pero bueno, al margen de esa presencia hay, hay dinero público de por medio... ...y por tanto yo creo que sí si que si queremos eh, en esa nueva Agenda 2030 de Euskadi... ...avanzar hacia ese tipo de desarrollo más sostenible integral, pues yo creo que hay que poner... Ese tipo, de, ese tipo de controles políticos también a lo que se hace con el dinero público también. Ya sé que no depende del Gobierno, pero bueno, hemos tenido últimamente al a señor Unai -Rementería, también en, en Londres eh, hace unos meses y la semana pasada en Madrid eh, vendiendo la vendiendo las ventajas fiscales de Euskadi para, las, para la atracción de empresas. Entonces, pues bueno, eso también nos parece cuestionable. Voy saltándome cosas de las dos intervenciones porque se me va acabando el tiempo, pero bueno, yo creo que al margen de las propuestas que también desde nuestro grupo hemos hecho, eh, creo que hay un documento que me imagino que, que lo tendrán, que se presentará en este Parlamento en las próximas semanas, el, el análisis de la, de la política de internacionalización por parte de la coordinadora de ONG's eh, de Euskadi, un trabajo en el que al, al margen de, de, bueno, de reflexionar y de plantear las críticas que pueda haber, plantea diferentes alternativas que, como no tengo tiempo, no las voy a, no las voy a relatar pero sí que eh, sería un punto de partida que nuestro grupo apoyaríamos para, para la mejora de la coherencia de la política eh, de acción exterior y comercial del, del gobierno vasco eh, y como preguntas eh, que nos han llamado la atención en eh, la estrategia de internacionalización, eh, desaparecen determinadas zonas eh, geográficas y determinados eh, países. Sí que me, bueno, me gustaría saber un poco el, el, la reflexión que ha tenido el Gobierno para tomar esta, esta decisión. Ya, la, ya he relatado las que han quedado, pues bueno, yo me refiero a las que han quedado fuera, especialmente a los países del del Golfo, que ha sido un trabajo que hemos eh, impulsado en esta legislatura, en este Parlamento, sobre el control de, de, de ese trabajo del, del gobierno en esos, en esos países. Y eh, en cuanto a eh, la Unión Europea, que tenía bastantes más cosas que, que comentar, evidentemente desde una, desde una posición totalmente... Eh, favorable y europeísta y eurocrítica desde nuestro grupo. Sí que leímos eh, eh, que el, hay intención de desarrollar eh, una posición como país eh, ante el libro blanco que está trabajando la Unión Europea. A mí me gustaría saber o sea, qué órgano va a trabajar ese, ese documento, eh, si se va a traer este Parlamento para ser discutido, pero yo creo que si va a ser un posicionamiento como país, yo creo que el Parlamento Vasco tendrá que decir algo sobre, sobre ello y... Y sobre el Consejo Asesor también de, de la Acción Exterior, eh, bueno, ya hice, eh, si no me equivoco, también otra comparecencia suya la reflexión al, al margen de otras partes de la composición del, del mismo eh, y al margen de esta propia comisión. Nos parece interesante la participación del, del propio Parlamento vasco en dicho, en dicho Consejo de Acción Exterior, ya que además tiene una actividad, no solo en esta comisión y la de derechos humanos, sino unas cuantas más, tiene una, una actividad internacional bastante. Eh, importantes y respecto a la agenda vasca 2030, bueno, un poco los plazos y qué también, bueno, qué composición o qué órgano va a trabajar, si va a ser la propia secretaría, otro órgano del gobierno, eh, quién va a trabajar este este tema y bueno, dejan alguna cosilla para las réplicas, que es el casco